Señores, con gran concierto, los gigantes del Cibao celebran su segundo título, Campeones Nacionales. ¿Eh? Finalizaron la celebración de su campeonato con, una gran, con un gran concierto en el Parqueo de Estadio Julián Javier en la noche del martes 25 de enero. Tras la realización del selfie de campeones que recorrió las calles y avenidas de esta ciudad del Jaya, miles de personas disfrutaron de la fiesta que contó con la presentación del intérprete, el mejor del bloque, Super Don Miguelo. En la celebración estuvieron presentes los ejecutivos de Gigante del Cibao, encabezados por Samir Rissé, así como los jugadores e invitados especiales. Señores, lo que pasó ayer, lo que pasó ayer en esta ciudad fue algo apoteósico. ¿Eh? Ahí, usted mira, a la gente chocaba en los motores y se reían y se abrazaban. <ríe> Eso ¿verdad? no es nada, dale para allá. Porque todo el mundo estaba contento, porque anhelaban con el corazón otro campeonato del Gigante de Cibao. Y gracias a ese caballero, eh, Samir Rissé, cual es un hombre muy humano y, y, y se empeña demasiado también a, a, a la gerencia, al equipo táctico de los Gigantes de Cibao, también a, a Matrillé que es un hombre, Giselle, eh, son un grupo de, de personas que encabezan ese equipo, que no tan solo son los peloteros, ¿eh? pero ayer Macorís fue de júbilo, así es. gracias a Dios no pasó nada que lamentar, pero se disfrutó lo que fue la caravana, tuvieron que cortar, porque mucha gente me dice, no, porque subieron un mapa y no fue así, pero no iba a dar el tiempo a llegar al estadio, porque era demasiada persona sí. para hacer la ruta como iba. Tuvieron que cortarla por la Castillo y la Avenida Libertad, hacia a, a, bajando Parque a, a, al Parque Duarte, el Parquecito de los Martes, y cogerla la Porque no iba a dar el tiempo. Llegaron de noche y cortaron la ruta. ¿Usted se imagina que hubiese subido para los barrios? Hoy, todavía tuvieron... todavía estuviéramos en la caravana. Pero eso fue. Papá Dios nos cubrió con su manto y no pasó nada. Y gracias también a la Policía Nacional que estuvo ahí la seguridad de los gigantes también, que es una parte muy importante. La gente no resalta eso. El equipo tiene muy buena seguridad. Eh, que, sí, que a, hacen su trabajo. Eh, los muchachos también, lo, lo, las que venden boletas. Eso es un sinnúmero de personas, sí. el cual nosotros estamos agradecidos. Y ahora falta lo mejor que le vamos a traer a San Francisco de Macorís la serie del Caribe. Aplauso, un aplauso. Eh, Campeones en la Serie del Caribe. Lo vamos a traer porque es un equipo que no tiene desperdicio. Es eh, un equipo que la banca es buena. La banca forma otro equipo. Eh. La banca de los gigantes es. Ya tú puedes saber, como dijo eh, el, el, flaco, el flaco, que el noveno bate nosotros el cuarto bate en otro equipo. Es decir, por eso eh, se escogió de refuerzo a Robinson Cano, me parece, uh -huh. Junior Lake, Jeremy, Jeremy Peña y a, y a Marco Navarro, que ese, ese no me cae bien a mí, a Marco Navarro. Mm. Sí, como... No, uh -huh. pero... no, no, no, yo... ahí No hace falta... damas, da, da no sí. fue... Villalona, no me opine de ese equipo. <risa> <risa> no me opine, no, no, no, no, no, no. No, no, no. Ah, no qué? me opine de ese equipo. No me <risa> hable de nada. Que usted tiene derecho a hablar aquí. Después de, de, de pelota. Oh. Usted perdió con las águilas. Y ya. Y que usted quiere coger a Willis Rodríguez para usted. <risa> sí, no, Esa no, no, maleta. Ya, la, la, la. No, usted está estaba, usted estaba ¿Seguro las águilas? Vea lo hay. Ahí está Guzmán. No, no, pues, eh, Ronald es Ron, en pues, no, Guzmán. Que es una persona muy humilde todos esos muchachos querían tirarse ellos ese tirano Moisés Sierra José caminando arriesgando su vida pero ellas se disfrutan eso porque este es un pueblo luchador no tan solo antes era huelga nada más Entonces, escuchaba <risa> no me no aquí se está haciendo eh, se está haciendo historia y qué bueno también, también Camila estuvo por allá por, por eso sí estuvo por allá eh, disfrutando no pero mira es eh, lo que dice en esto, vieron muchas personas que se quedaron esperando en muchísimas esquinas la ruta que ya estaba programada, pero en esa avenida Libertad venían personas que se atravesaban en el medio bajando de las calles laterales. Entonces no había un control, que había gente que a pie, se desmontaban a la camioneta que andaba para llegar a pie. Y ahí fue pues cuando ocurrió el desvío, pero mira la cantidad de personas en la calle. Y la cantidad de viejitas que yo vi en ese concierto de Don Miguel, ¿no? una doña una, en un Batica con la corneta, que se la gozó más que todo el mundo ahí. Y es inexplicable la adrenalina y la unión del pueblo macorizano, que siempre se da más en estos ámbitos y en estos casos. Y lo que mencionaba mucho también allá mismo en el estadio, en el concierto. Eh, los mismos peloteros que también muchos dicen, oh, los fanáticos de los gigantes son los más que cuando están ganando ahí, cuando se van, desaparecen. Pero ahí ellos reconocieron mucho pues el gran apoyo y que nosotros dimos dos realmente, dimos sí. dos este año eh, el año pasado y parte de este a los demás equipos y realmente fue muy chulo toda esa actividad se dio bien como decían esto no hubo daños cuando la persona pues tocaban cerca incluso vieron personas que no daban con nadie se montaban con gente que ni conocían para seguir el trayecto mm. en eh, literal eh, tú ¿Tú te lo que sea para tú seguir y fue un gran concierto de parte de ellos No, no. Yo voy a hacer un paréntesis sobre lo que sucedió eh, en San Pedro. No me están quemando, quemado. Ay, no. ay, ay, quemado, quemado que <risa> está, está bien que tú piques más que eso de las 12, pero, claro, pero está quemado. Voy a poder abrir ahí la frente tan grande que tengo. <risa> Mire. Hay mucha gente buena en San Pedro. Gasol, por favor. No, vengo, vengo mandando, no, vengo mandando fuego a usted. Usted me montó duro. <risa> San Pedro, yo tengo amigos que viven en San Pedro, son personas púlcaras, personas decentes. No voy a resaltar tampoco la gerencia de las estrellas, porque nos hizo pasar un mal rato también. Cuando se trata de un juego, está bien que usted sea apasionado pero usted no puede tentar con la vida de nadie. Y eso fue lo que, nos, eh, lo que nos pasó a nosotros en San Pedro, que nos rompían cristales a, a, a las guaguas que fueron allá, incluso a los periodistas, a los cronistas, y a las que nosotros íbamos en el tour también. Nosotros hicimos un tour uh -huh. y llevamos personas, tres guaguas para allá, y les rompieron cristales. Eso es de muy mal gusto, porque si usted no sabe disfrutar un juego, no asista. Exactamente. Dio vergüenza que nosotros éramos más en el último juego que ellos allá en su play. Eh, Nos comunicamos con la gerencia porque hubo un problema eh, de una boleta que después aparecieron y ellos, como que querían que nosotros no, no asistiéramos al play. Eso se ve poco profesional. Gracias a Dios que no pasó nada porque éramos demasiado. 11 guaguas, ¿verdad, Flaco? 10 11 guaguas de fanáticos que le duele su equipo y le duele su gente y que echamos el pleito donde sea. Aparte de que todo, todo el mundo fue en su vehículo, también ese trayecto bastante lejos. Uh -huh. Y cuando salimos en el último juego ya, nosotros coronados campeones, aparte de los robos que pasaron en ese, en ese estadio, 14, 15 teléfonos me parece, dinero en efectivo, cartera. Fue un azote totalmente cuando bien que, que eh, esa multitud estaba feliz porque su equipo había ganado. Ahí se aprovecharon personas que se dedican a, a, al robo de carteras, robo de teléfono. Cuando salimos nosotros ya, eso de las una y media de la mañana, nada, ¿no? ¿verdad, flaco? Eh, nos esperaron afuera, como eso es un barrio que queda en el estadio. nos esperaron a los alrededores y comenzaron a tirar piedras y botellas. Gracias a Dios no pasó nada malo. Pero recuerden que hay más juegos, hay más juegos y nosotros no, no incitamos a la violencia en ningún momento, pero todo lo que va viene y nosotros somos campeones y eso es lo que les duele, que ya no es dos equipos como antes, que eran Águila y Licey más nada, no, aquí no, aquí eso cambió, gigantes y va igual que todo eso. Porque hay, hay un grupo de personas eh, eh, apoyándolo, eh, tanto monetariamente como personalmente, esa herencia, eh, depositando dinero, confianza en esos peloteros, para que usted venga en otro pueblo. Ah, y, si, y si le han pichado una goma a esa guagua, y si esa guagua se voltea, Dios, Dios libre más. Cincuenta y pico de, de personas adentro. Entonces no se puede, debemos corregir. Y la Lidón debe tomar cartas en el asunto sobre eso. Sí. De, de esos percances que, que se arman en los estadios, porque éramos nosotros, además, los lo, lo problemáticos en un tiempo que nosotros tirábamos piedra y ahora, ¿quiénes son? Bueno, adelante Villalobos. Bueno, eh, lo primero es felicitar al pueblo de San Francisco de gracias, Macorís, gracias. al pueblo de la región nordeste, a los fanáticos. No queremos no, ver, pero... de eso. No, no, no, no nosotros no necesitamos. no necesitamos que usted Felicite a nadie. Que aquí lo que más hay gente que no ha felicitado. Prosiga, haga su comentario. No, voy, no, haga yo su voy comentario, a hacer comentario. Sobre. Espérese, espérese. Espérese, espérese. No me felicite a nadie, chilote llena. No me felicite a nadie. Usted habla sobre el percance de, de San Pedro. Adelante, Villalona. No, olvídate de eso. Reitero, re mis felicitaciones. A, la gerencia, a los gigantes del Ciudad a los Fanáticos, a la gerencia, al equipo técnico. También estaba usted en la caravana. También estaba en la caravana. Usted no debía ir a la caravana. Usted no, usted sí. no era los gigantes. Usted estaba en la caravana. Sí. Sí, sí, sí. Usted estaba. ¿Tú tienes de eso. Usted estaba en la caravana. Porque ¿Cuánto me dais? Le busco la si prueba. Yo hubiese, si, si yo hubiese estado en la caravana, no había transmisión en Telenor. No había transmisión estaba ah. en la cara. Si yo lo había hallado a usted Ya sabe lo no, que le iba a pasar Repito de nuevo aquí Repito, felicito Como persona, como amante del deporte A los fanáticos de los gigantes del Cibao Su equipo demostró que, fue, eh, que estuvo bien O sea, hizo un buen torneo Tuvieron una mala racha y todo Pero después de ahí pudieron recomponerse Pudieron crear una química verdad como equipo con esos muchachones yo, yo siempre he dicho aquí en este programa amable tú eres testigo de eso de que los gigantes del uno de los equipos que mejor Aquí otra era testigo que mejor que mejor gestiona su material nativo ¿Eh? Y ese material nativo es el que le ha dado hoy de nuevo ese campeonato, como se lo dio de nuevo en el dos, primero en el 2015, quiero decir, y ahora de nuevo, ahora en el 2022. Felicidades, ayer San Francisco oh, se, eh, disfrutó esa fiesta, oh, se gozó oh, a, eh, eh, y en la noche ya con ese concierto, esa fiesta de Julián Javier, excelente. Oh, sí, es una oh, pena que en el juego final, sí bueno. pues eh, ocurrieron estos incidentes que pusieron en peligro a los fanáticos, no solo de San Francisco, sino de San Pedro, ¿eh? al fanático del béisbol en general. Y esto empaña la imagen, como yo lo dije aquí en este programa, que advertí y hice un llamado a los fanáticos de que mantuviéramos la cordura, de que mantuviéramos el buen comportamiento durante esta serie final. Es una pena que unos tres o cuatro desaprensivos pues hayan hecho este este esas acciones que empañan de verdad. La, al béisbol dominicano, y yo me uno a tu llamado de esto. La liga tiene que tomar a cartas en el asunto y no ser solamente, ah, que solamente nosotros somos la liga, ponemos el calendario y damos credenciales. Ya. Boncito, bonita, oh, buenos, entonces, bueno, pues, entonces pues yo quiero bonita, llamar a la liga a ah, que, pues, por favor. Si, ya, si quieren hacer algo, pues que, lo, que comiencen a hacerlo, porque ya no podemos estar en eso llamando y reclamándole a la Liga. Miren, la Liga, eh, estos fanáticos haciendo cosas, eh, el, los árbitros por un lado, eh, el mercado negro por otro, que por suerte no murieron personas allá en el Julián Javier. Óigame, yo creo que ya la Liga tiene que, que ser una verdadera Liga y no solamente limitarse a eh, poner unas reglas para hacer el torneo, para dar credenciales y, da, y hacer el calendario de los juegos de la pelota. No, la liga tiene que ser mucho más que eso. Después de ahí, pues, felicitar al pueblo de San Francisco que se disfrutó su fiesta, sin problema, no hubo ningún incidente que lamentar. Así que, eh, nada, esperar y, y esperar a que los muchachos, pues, eh, traigan esa corona de la serie del Caribe para el disfrute y la alegría de los fanáticos de los gigantes. Y para la República Dominicana, porque eso es lo importante, ¿eh? los gigantes van a representar a la República Dominicana en la serie del Caribe.